Campeones de League of Legends en 10 segundos. Kale, a nivel 1, 6, 11 y 16, mejora sus básicos. Hace que ganen daño en área y rango. Tira esta cosa que reduce armadura. Se cure y gana velocidad de movimiento. Mejora su siguiente básico. Se hace inmortal y después se hace daño. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.